Hola muchachos, espero que la estén pasando muy pero muy bien, ya saben yo soy Emanuel González y eh, el día de hoy vamos a analizar un poco las palabras del de señor Juan Carlos Reynoso estoy grabando esto el 25 de mayo del 2022 eh, ya fue una transmisión que se realizó el domingo, bueno Sí, el domingo antepasado me parece eh, pero eh, vamos a verla para analizarlo un poco porque es preocupante la verdad eh, estamos aquí en la transmisión realizada el 15 de mayo eh, del 2022 y vamos a empezar para analizar un poco las palabras del señor Juan Carlos Reynoso que como ustedes saben siempre suelta joyitas siempre suelta eh, siempre me da material de qué hablar la verdad entonces eh, si Omega Pro no fuera lo que es, si Omega Pro no se comportara como se comporta, si Omega Pro no se manejara como sus líderes lo manejan, yo no tendría material de qué hablar. Pero, como ustedes van a ver en este video, hay mucho, hay mucha tela que cortar. Eh, entonces, vamos a ver qué es lo que sucede por acá. Puedes iniciar con esta llamada. Ah, hola, hola, muy buenas noches. Aquí eh, eh, el señor Juan Carlos Reynoso tiene desactivada la cámara, entonces vamos a simplemente escuchar. Saludos a todos. Eh, muy contento. Estoy teniendo un poco de problemas aquí con mi cámara. Déjeme ver si si podemos habilitarla un segundo. Eh, feliz domingo. Balancearlo feliz... un poco. Estamos empezando el día lujos de poder estar con un equipo que se encuentran aquí en la ciudad de. Eh, donde la compañía ha Aquí realizado estamos. un evento un primer evento eh, mundial de exhibición de fútbol, seguramente han podido ver ustedes ahí en las noticias ¿Qué pasa? Que... Hay un evento de exhibición de fútbol que realizó Omega Pro que es que vamos a decir las cosas como son le pagaron a los mejores futbolistas que de antaño eh, para realizar un, un partido de exhibición. Sin embargo, hay muchas cosas que tenemos que hablar, pero vamos a dejar que el señor Juan Carlos Reynoso nos dé pie a todo esto que tenemos que hablar. Omega Pro ha realizado el primer campeonato mundial de estrellas de fútbol. Uh -huh. Hemos eh, compartido aquí... Eh, <coughs> En uno de los escenarios más eh, interesantes que he visto en toda mi historia, pudimos eh, estar frente en el Hotel Armani, frente al Burj Khalifa, nada más y nada menos, el hotel más grande del mundo. Donde... Pongan atención que eh, esto es una estrategia típica, muy casual de, eh, de todos estos, de toda la gente que está en Omega Pro, que... Utilizan eh, Dubai, eh, la capital mundial de las estafas, eh, para promocionar su marca, su, su servicio de, de, de, de inversión de dinero. Eh, y siempre es, eh, estamos en el bus Khalifa, estamos frente al hotel tal, siempre estamos, estamos, estamos, estamos, estamos, estamos enseñando, alquilamos carros. Eh, último modelo, fotografía, fotografías aquí, fotografías acá, o sea, todo una pura apariencia. Donde eh, se pudieron congregar más de 20 jugadores internacionales reconocidos, eh, reconocidos como leyendas del fútbol de, de todo el mundo. Uh -huh. Hemos tenido futbolistas de España, futbolistas de Inglaterra, futbolistas... Eh, argentinos, brasileños uh -huh. eh, colombianos estuvo Valderrama Colombiano. de todo el mundo personajes muy reconocidos con la camiseta de Omega Pro celebrando el primer campeonato mundial con la camiseta de Omega Pro presten atención que en ningún momento dice que ellos son inversionistas ni que están este dentro de la marca ya que a mí me critican tanto de que yo hablo de Omega Pro pero que no estoy dentro de la marca Deberían también de analizar un poco las personas que les hacen propagando Omega Pro. Porque les aseguro que ninguno de ellos es inversionista de Omega Pro. ¿Por qué? Porque simplemente les pagaron para asistir a un evento. Simplemente le dijeron, este... Fulanito, ¿cuánto nos cobras para usted salir del retiro y jugar un, un, en, en un evento amistoso unos 10, 15 minutos? Porque voy a esta otra cosa. Eh, ni siquiera... Yo, o sea, este evento lo anunciaron con bombos y platillos que lo íbamos a poder ver en, online y no sé ustedes si lo lograron ver online, pero yo el día del evento estuve ahí y en ningún momento vi el partido. En ningún momento vi eh, cuáles fueron los resultados, quién fue el ganador, porque se supone que la, el, el equipo ganador iba a tener un, un premio, el cual iban a dar a Caridad y yo... Quería estar viendo el partido, quería estar viendo el evento en vivo, no fotos, de, no fotos del evento después. Para yo ver quiénes, quiénes eran los, los ganadores, para yo ver a quiénes le dieron el dinero de, de, que era para caridad. A ver si realmente iban a dar dinero de caridad y eso nunca se vio. Los que están dentro de Omega Pro, lo que le, les dejaron ver fueron fotografías... Videos de unos cuantos segundos para que subieran a sus redes sociales. Eh, y, y básicamente el 90% del contenido de ese evento son fotografías que subieron a redes sociales para que la, la, las demás personas lo, lo resubieran para que hablaran de Omega Pro. Entonces, eh, lo que yo siento en mi percepción es que ni siquiera eh, fue un evento como tal. Un evento per se. Sino que simplemente... Ok. Eh, una sesión fotográfica. Ustedes fotico aquí, fotico allá. Muevan el balón un par de veces. Y tomamos unos videitos para stories. Y vámonos. ¿Por qué no hubo una transmisión en vivo? ¿Por qué no, no se pudo ver quién fue el ganador? ¿Por qué no se pudo ver quién, a, quién, a qué empresa fue la que le dieron el, el premio del ganador? Entonces... Eh, vean que a pesar de que ellos mismos hacen sus eventos eh, sus mentiras no, no no cuajan o sea eh, si ellos dicen que van a dar un dinero para una beneficencia tienen que publicar qué mejor publicidad de omega pro de enseñar de mostrar gracias a este evento hacen un, un, un cheque grandísimo, pudimos donar a la unidad de cuidados paliativos a un hospital de niños a lo que sea, ¿Qué mejor publicidad que eso, pero eso no existió y créanme que investigué me quemé las pestañas tratando de buscar esa información y no existe no existe de, de fútbol de leyendas de fútbol, vamos a decirlo así, entonces al, al mismo tiempo se han estado realizando muchas actividades eh, en conjunto con, con todas estas personalidades con autoridades de aquí de Dubai y realmente ha sido un acontecimiento fuera de serie, espectacular con una repercusión internacional, mundial muy importante que luego ya les vamos a, a dar de conocer vamos. eso es otra todo este evento el propósito era mandarte links de las noticias donde aparecieron eh, estas personas eh, donde, donde apareció eh, este evento de Omega Pro y ya va, vamos a dejar que Juan Carlos Reynoso llegue a esa parte mejor vamos a darles a ustedes mucha información para que ustedes puedan eh, ver uh -huh. y no solamente verla a través de los medios que nosotros publicamos a través de los medios de la empresa uh -huh. pero también eh, a través de eh, muchos canales de prensa de nivel internacional. Uh -huh. Entonces, eh, eh, es algo que nos va a servir. No solamente nos ha servido esta semana, durante todas las actividades que hemos venido realizando, eh, pero es algo donde todos van a poder tomar eh, ventaja de estas herramientas que se han producido, donde, donde vamos a poder eh, eh, demostrar una imagen una imagen, eh, una imagen, una apariencia, eh, de eso se trata este evento, de hacer una cortina de humo para desviar la información que está saliendo en estos momentos, para desviar eh, la atención de la gente, que la gente no hable de las cosas negativas, sino de, de, de este evento en particular. Entonces, básicamente aquí Juan Carlos Reynoso nos está desvelando poco a poco cuáles son las, los verdaderos entresijos de cuál fue el propósito de este evento. Pero sigamos escuchando que la cosa se pone buena. De Omega Pro que muchos no conocen. Muchas veces hemos estado con eh, situaciones en las que, por ese ejemplo, ese señor habla bastante lento. Con mucha información. Bastante lento. En Oigan. medios. Oiga. Especialmente en internet Como todos ustedes saben internet Ven como toma la oportunidad Para hablar del evento Y de hablar de una vez De la información negativa Que está saliendo en internet Entonces, sin querer decirlo Nos está diciendo eso Que eso es una pantalla de humo Que ellos están haciendo este evento Para desviar la información Para que no se hable de las cosas malas Sino de este evento en particular Internet es un canal libre Internet es, es un canal, canal libre de, de información, en sus palabras, la repite puede muchas información, veces. Y no necesariamente toda la información que se ve ahí es, es veraz, ¿verdad? Eh, Muy cierto. Mucha de la información a veces que se encuentra en internet es creada por, uh, por otros canales o por uh, empresas, no Oigan. solamente personas, sino por empresas que se consideran competencia. Y esto es algo que después de que Juan Carlos Reynoso, porque Juan Carlos Reynoso tiene un séquito de loritas que repiten todo lo que, toda la mierda que él dice, todo lo que él eh, eh, hace y repite en sus transmisiones de Zoom, ellos van a repetirlo en los comentarios. Y créanme que esta mierda me la han estado diciendo constantemente en los comentarios. Si Juan Carlos Reynoso, me acuerdo todavía como, como si fuera ayer cuando él dijo, eh, estas palabras, lo mismo decían del Bitcoin y qué pasó con el Bitcoin, ahorita es una moneda con más valor que el dólar, estas palabras exactas que dijo Juan Carlos Reynoso, llegaron a mis comentarios de, de, de los videos de YouTube y yo decía, pero de dónde o sea, qué coincidencia que todos repitan lo mismo de dónde viene esa información hasta que yo eh, empecé a, a, a indagar un poquito más y ver las transmisiones de Zoom de Juan Carlos Reynoso, resulta ser que todo el séquito de loritas vienen a repetir a YouTube todo lo que dicen y esto de que de que la información negativa que sale de, de hablando mal de Omega Pro proviene de personas que están en otra empresa y que quieren llevarte a otra empresa, me lo han empezado a decir justo después, terminando esta transmisión en los comentarios de mis videos entonces, son personas que ni siquiera analizan. Si yo digo a una persona, es que usted me quiere llevar a otra empresa. Ok, yo les pregunto, ¿a cuál? Deme el nombre de esa empresa. ¿En qué momento? ¿En qué video? ¿En qué minuto? ¿En qué segundo exactamente? Yo he tratado de meterlos a ustedes a otra empresa, yo les he dicho a ustedes métanse a esta otra empresa porque aquí van a ganar más dinero o porque esta es mejor que Omega Pro jamás en la vida si yo sé que todas estas tipos de empresas son un ponzi, yo sé que todas estas tipos de empresas lo que generan es un mal en la sociedad, lo que generan es más pobreza lo que generan es que la gente pierda sus ahorros, Sí, habrá muchos que ganan dinero, Habrá muchos que, que están ahorita Tomándose sus fotitas de Instagram con carros últimos modelos. Y con sus relojitos Rolex. Pero todas estas personas. Todos estos lujos que tienen. Ustedes son los que lo están financiando. Ustedes son los que están pagando esos viajes a Dubai. Ustedes son los que están pagando esos lujos de estas personas. Mientras ustedes siguen reclutando gente. El de arriba de ustedes es el que está ganando muchísimo más. Entonces. Todo esto. Eh, son, son personas que simplemente no analizan la información, simplemente lo que hacen es repetir como loritas y vienen a, a mis videos de YouTube a repetir esta mierda que dice Juan Carlos Reynoso. Sigamos porque me estoy alterando un poco. No va a poner las mejores noticias tuyas, no va a poner realmente las cosas como están sucediendo, sino las cosas de tal forma que se vean eh, favorables para ellos. Mucha prensa negativa Mucha prensa falsa Ahora, mucha prensa negativa Mucha prensa falsa ¿Por qué existe prensa negativa? ¿Por qué existe prensa falsa? ¿Por qué hay, gente, por qué hay tanta gente, eh, gente Hablando mal de Omega Pro? O sea, ¿será que el problema es la prensa? ¿O será que realmente el problema es Omega Pro? Yo me pongo a analizar esto Porque cuando el río suena Es porque piedras trae ¿Por qué Porque yo tengo material para subir un video, un día de por medio, un video hablando de Omega Pro? Si Omega Pro fuera, como lo dicen, que es la gran empresa y que todo está súper regulado y que todo está súper bien, yo no tendría material de qué estar hablando. Yo no tendría eh, documentación, yo no tendría información de qué estar hablando. Pero es que las cosas me las ponen muy fáciles. Me las ponen en bandeja de plata. Y todos los días. De hecho, ustedes están viendo mis videos atrasados. Porque yo tengo mucho material subido. Ahorita estamos en mayo. Y yo ya tengo videos subidos. En este momento hasta el 25 de junio. vean la cantidad de, de, de, de videos que yo tengo eh, hechos. Todos estos videos hechos. En una, en una secuencia de un día sí, un día no. Un día sí, un día no. ¿Por qué? Porque podría hacerlo seguido. Pero lo que quiero es en ese día que no voy a subir material de Omega Pro. Si yo quisiera subir cualquier otro tipo de contenido, lo subo en ese momento. Entonces estoy dejando ahí un espacio libre. Pero es, o sea, es infinita la cantidad de información que, de la que yo puedo tomar para... Para desprestigiar. Por así decirlo. Pero no estoy desprestigiando. Porque realmente lo que estoy hablando es. Con razonamiento estoy hablando. No puedo decir que la verdad. Porque vamos a ver. Nadie tiene la verdad absoluta. Podría ser que yo esté equivocado. Pero. Es, o, o sea. En, en, en muchas cosas. Puedo estar equivocado. Como ellos pueden estar equivocados. Nadie tiene la, la, la verdad absoluta. Pero con tanta mierda que sale a flote con tanta mala información que, que se ve o sea no, ¿Y por, qué, y por qué hago este tipo de videos, básicamente porque alguien tiene que hablar, alzar la voz, son más los que hacen ruido, los que están dentro que se dejan adoctrinar que los que tienen el carácter y, y, y el coraje para salir y alzar la voz y decir no, todo esto está mal no, esas cosas no son como ustedes la dicen. Y ahí es donde, donde yo creo que ap quiero aportar mi, mi granito de arena. Porque ya he visto esta historia repetirse una y mil veces. Una y mil veces. Y todos funcionan exactamente igual. Pre pregúntenle a los CEOs de, de, de Omega Pro cómo funcionaba Omniatech. Omniatech funcionaba exactamente igual. ¿Qué pasó con Omniatech? Búsquenlo, búsquenlo en Google. Dejó de, de, de existir de un día a otro. El dinero que habían invertido personas que habían vendido sus terrenos, que habían hecho hasta préstamos, todo lo perdieron. Porque ellos mismos incitan a la gente a, ok, si metiste mil y ganaste tres mil, ¿por qué no metes estos tres mil y, a, y aquí año y medio vas a tener seis mil? Llega ese año y medio, ok, ya ganaste seis mil, metes esos seis mil y te vas a ganar aquí a doce mil. O sea, ahí vamos sumando y sumando hasta que llega el punto que perdiste tus ganancias, tu inversión inicial y tu dinero. Y probablemente quedaste igual o peor a como estabas. Pero le estoy dando muchas largas al asunto. Sigamos escuchando esta, este sumo. Eh, mucha información falsa. Por eso es que uno siempre, cuando va a verificar información en internet, tiene que siempre corroborar los medios. ¿no? ¿Quién es? Siempre que vas a buscar información en internet Tienes que corroborar los medios Quiere decir, tienes que buscar información Que provenga de Omega Pro No de gente fuera de Omega Pro ¿Por qué? Porque los que están dentro de Omega Pro Van a hablar bien de Omega Pro Pero los que están fuera van a hablar mal de Omega Pro ¿Tienes? O van a hablar la verdad De Omega Pro más que nada ¿Quiénes son los que publican? y ahí te vas a poder dar cuenta que muchas veces estas publicaciones son hechas por personas o por grupos o por empresas volvemos a repetir lo que mismo en el mismo el mismo servicio que omega pro de ahí es donde Entonces, viene toda esta mierda que eh, ponen hay en los mucha comentarios información hay mucha información que ustedes van a poder compartir ahora para combatir justamente toda esa prensa negativa que existe pero antes de eso Quiero que mientras puedo solucionar estos problemas técnicos que tengo en estos momentos, eh, puedan conocer historias como todos los domingos de líderes que están eh, entrando al Salón de la Fama de Omega Pro, líderes que están siendo reconocidos. Bueno, esa parte la voy a adelantar de, porque de, la verdad no me, me interesa este... Esto es algo que todos los domingos lo ponen, testimonios de que yo era pobrecito, solo tenía para comer arroz y frijoles y ahora estoy en las playas del mundo y todo, todo esto que ya me lo sé de memoria, entonces no quiero como reincidir en esta información que, que es constante y que ya todo el mundo se la sabe. Vean, este es el señor, este es el señor que nos dijo que que si alguien que esta información de la FCA que ustedes si alguien les hablaba mal de la de ese registro de la FCA ustedes le dijeran no quiero oír eso. Eso es que es que la verdad la verdad la verdad esto parece un chiste. A mí me me causa tanta me causa muchas emociones, me causa ira, me causa risa. O sea, en algunos momentos me da me da como coraje de, de ver que se enrean la... a las personas tan fácil, tan fácilmente. Como ustedes saben, nosotros estamos en un negocio okay, de aquí activos estamos. digitales. Y los activos digitales... Aquí estamos eh, ya con Juan Carlos. ...no están regulados en todo el mundo y están expuestos a tener esta volatilidad. Pero justamente en esa volatilidad es donde está la oportunidad. ¿verdad? Uh -huh. Y la oportunidad siempre va a estar cuando hay un manejo muy... Eh, muy inteligente, eh, muy reservado, eh, con, con medidas de riesgo claras, precisas, para no poder caer en esas situaciones de pérdidas. Gracias a Dios y gracias al equipo que tenemos aquí en Omega Pro, nosotros no hemos sufrido esas pérdidas. Hace ya varios meses salimos, por ejemplo, del mercado de inversiones en cripto porque vimos, se vieron muchas cosas que hoy día están sucediendo ¿Cómo es posible? Vamos a ver O sea, sí, lo que él dice sí es cierto En el mercado de Forex Las caídas eh, en, en el crudo, en el oro en, en, en la economía Ayudan al que sabe invertir A, a sacar provecho de esto eh, Porque le da, la, le da la opción De comprar a, bajo y, y vender alto O Entonces eh, Sí tiene razón Pero vamos a ver se supone que en Forex siempre hay cierto grado de riesgo. ¿Cómo es posible que durante cuatro años y pico los números siempre hayan dado en verde? O sea, eso es lo que a mí no me cuadra. Está bien que matemáticamente es posible que el 80% de las veces, el 75% de las veces, teniendo este, traders muy efectivos... Siempre a, a, a haya ganancia en la mayoría de los casos, no en todos. Pero Omega Pro lleva teniendo ganancias el 99.9% de las veces. O sea, el 100%. Entonces, aquí es donde yo me pongo a pensar. El mercado de Forex realmente no existe. El mercado de Forex eh, eh, es una puesta en escena. Esto realmente, los números que te dan, las gráficas que te dan... Es, es ilustrativo. Simplemente es para mantener una mentira. Extenderla al más tiempo posible. Y creo que aquí es donde me está fallando Omega Pro. nos no anticipa Si a mí Omega Pro me diera. Como lo hacía antes. Que estaba un poquito más regulado. Ok, tu dinero se invirtió en esta transacción. Me dan a mí... El, el, el consecutivo de esa transacción para yo verla en vivo en, en ese momento qué fue la transacción que hicieron qué fue, cuáles fueron los pares que utilizaron, cuál fue el movimiento que, que hubo en ese momento yo yo diría ok, sí están trabajando en Forex, pero esto no existe esto, esto o sea, no lo que te dan es una gráfica general de que... Ah, este mes estuvimos en verde. Ah, y el anterior también. Ah, y el anterior también. Ah, pero no se preocupe porque el anterior también. Ah, pero está pasando una guerra y estamos en verde. Ah, pero está pasando una pandemia y estamos en verde. O sea... No, no es posible. O sea, si esto fuera real, realmente es, eh, descubrieron... Eh, la fórmula mágica para que... Para que el planeta entero se vuelva millonario. Y créanme que ya se lo han dicho mucha gente. Y... ...de que está la fórmula mágica, pero, pero no. Vamos realmente y dejamos de tener capitales en esos activos digitales. Y hoy día ¿no? estamos concentrados, enfocados en una actividad que siempre ha sido eh, muy estable... ...que es el mercado de Forex. Por ejemplo, quiero decirles de que estas cosas que están sucediendo... ...lamentablemente crean pérdidas eh, para muchos... ...pero esas pérdidas son ganancias para otros. En el caso de nosotros, ¿verdad?, eh, se convierten en oportunidades... ...en oportunidades donde tomamos ventaja de esos cambios que están ocurriendo. Por ejemplo, en el mercado de los criptos, esto da una oportunidad... ...para que las personas puedan entrar al precio más bajo posible. Cuando estas cosas ocurren, las personas que tienen visión, los grandes inversionistas compran cuando un stack, cuando una acción está bajo, ¿no? Cuando bajó a su punto más bajo, porque se sabe que eh, los mercados de inversión son ciclos, son ciclos que van y se repiten a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el mercado financiero de Forex es un mercado que tiene 90 años y que ha vivido un ciclo que cada tres, cuatro, cinco años se va repitiendo. Correcto. En el mercado de las criptos sucede lo mismo. Todas estas cosas a nosotros no nos alarman, sino más bien nos dan una oportunidad de poder observar y de poder entrar a ese mercado al precio más bajo. ¿Para qué? Para que cuando el momento del rebote, que siempre viene, vuelva, ya tú no estás aquí, sino ahora estás aquí. Y ahí es donde se generan también las ganancias más grandes. ¿Por qué? Porque si tú entras y compras, por ejemplo, una... Perdón. Eso que ustedes estaban viendo es material Que estoy preparando para otro video ah, No hablando de Omega Pero hablando de otra cosa tu moneda que estaba haciendo 100 dólares La compras ahora a 1 dólar Imagínate Sí, sí, me estás es explicando cómo funciona Forex de Hablemos malo. del evento De que, de que este es en 5 años Hablemos del evento todos, Ajá. Entonces hoy día tú estás aquí Hoy día tú estás empezando Ajá. Quizás no entiendes eh, en qué mercado estás, en qué mundo estás, pero te quiero decir de que estás en el mundo donde se generan las ganancias más grandes, estás entrando al mercado y a la industria donde se está creando más riqueza que en todas las otras industrias del mundo, si tú vas a comparar dónde estamos nosotros. Entonces, enséñeme a hacer trading y yo mismo genero mis ganancias en Forex. El hecho de que administren mi cuenta eh, me deja mucho que pensar. Y otros tipos de industria, realmente estamos en la industria donde más millonarios se están creando en estos momentos. Por eso, es importante que estés tranquilo. Es importante que confíes, que confíes ¿no? eh, en, en las personas. Esto, ah, bueno, va, vamos a aprovechar. Esto, señoras y señores, es algo que... Lo repiten mucho los líderes de, todas, de todos estos Ponzi. Y lo han venido, y no creen que esto es nuevo, de que darle tranquilidad a la gente, de que no se preocupen, esto va para muchos años más. Hay un, hay un personaje aquí en Costa Rica que se llama el ingeniero Javier Madrigal. Que sí, cuando su mamá la, eh, eh, le, le puso el, el nombre en el registro, le puso como nombre ingeniero Javier Na, Madrigal, porque... En todo lado se, se publicita así cuando empieza su, su video. De hecho, él dice mi nombre es el ingeniero Javier Madrigal. Entonces, el ingeniero Javier Madrigal, que es una persona que estuvo en el ponzi de Pietra Verde aquí en Costa Rica, que era una, un ponzi que se dedicaba a extraer esmeraldas, se dedicaban a la minería y gracias a esa extracción eh, podían darle rentabilidad a las personas. Entonces quiero que vean un ejemplo de lo que sucedió en Pietra Verdi y que, y que todas estas palabras se repiten de una Hola, muy buenas noches, a otra persona Estamos aquí desde Brasil en el evento de entrega de tarjetas Escuche bien, de Pietra Verdi Pietra Verde ya está empezando a escuchar tarjetas y este evento de esta noche Es justamente para eso Y estamos aquí desde Brasil En este evento que está dentro de un rato Próximo a iniciar Y estamos muy contentos Porque Pietraverdi no es más de lo mismo Escúchame bien, estimado amigo y amiga No es una plataforma más Que va Oigan. a caer dentro de un tiempo ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No es una plataforma más Que va a caer dentro de un tiempo ¿Otra vez? Cerca. No es una plataforma más que va a caer... No escuché bien, otra vez. No es una plataforma más que va a caer dentro de un tiempo. No, señor ni señora. Pietra Verdi viene y viene por muchos, muchos años. Ah, ok. ¿Cómo fue? Pietra Verdi viene y viene por muchos, muchos años. No escuché señora. bien. Pietra Verdi viene y viene por muchos, por muchos, muchos, muchos años. años. Ah, ok, qué dicha. Eh, investiguen qué pasó con Pietra Verdi. Eh, spoiler alert, ya no existe. Entonces, gente, eso que ustedes están viendo de que eh, Juan Carlos Reynoso, y créanme que va a pasar exactamente igual, porque ya lo he visto con Pietra Verdi, lo he visto con este. Ay, se me olvidó. Con one btc lo he visto con Bot Turbo. Lo he visto con Mind Labs, lo he visto con un montón de empresas que ellos dicen no estuvo para muchísimos años. Ustedes tengan la confianza y créanme que no, no es así. Las que están delante de esta organización, en las personas, en nuestros líderes, en nuestro corporativo, que siempre toman las decisiones más acertadas, nunca improvisan, que tienen expertos trabajando para ellos, asesorándolos, Ay, y diciéndoles en estos solo mes en rojo, Uno, en esto no. Oigan. Gracias a eso no hemos tenido en casi cuatro años. ¿En cuatro en, años? No hemos tenido un solo mes en rojo. Un solo mes en rojo mes no en han tenido? tenido. wow No lo hemos tenido. Gracias a este eso es, todos ustedes este es increíble. llevan todo este mismo tiempo generando estas ganancias con mucha estabilidad todos los meses. porque Un solo, solo mes en rojo no lo han tenido en cuatro años. En Oigan bien? No estamos en un negocio. Esto no les hace pensar a ustedes que... Podría ser, no sé, tal vez que lo de Forex no exista. O sea, es imposible que en cuatro años no hayan tenido números rojos. Es imposible. Así se los pongo. Imposible. Les voy a dar un ejemplo. Este, hay personas con mucho capital que invierten en, en, en, en el mercado de Forex. En el intercambio de divisas. Que ellos están acostumbrados a, a, a la pérdida. Y ellos siendo los mayores exponentes del trading en Forex. Saben que tienen que mantener un margen de pérdida. O sea, sí o sí existen los números rojos. Sí o sí existe el, el, el, la pérdida de dinero. En Forex funciona durante un año... Si durante un año tuviste 7 meses de ganancia y los otros 4 meses de pérdida, pues ya ganaste. Pero tienes que saber que sí o sí existe el riesgo en Forex. En Forex real, no en Omega Pro. ¿Cómo es posible que en 4 años no hayan tenido una sola pérdida? Eso es imposible. Imposible y se los digo yo, imposible. Siempre lo digo, no estamos en un negocio de alto riesgo. Estamos en un negocio de alto rendimiento, de altas ganancias. Altas ganancias requieren alto riesgo. Con un riesgo, lógicamente, tiene que existir el riesgo, porque si no existe... Pero, ¿cuál es el riesgo si, si llevan cuatro años sin perder? Ni un solo mes. O sea, en Omega Pro no existe el riesgo, eso es mágico. Si existiera el riesgo, no habría oportunidad. La oportunidad está... En el riesgo, cómo tú mides el riesgo Cómo le gusta hacer este y movimiento a él Aparte de eso, quiero también decirles Que tienen que estar tranquilos porque Esta situación, son, estas situaciones Son temporales Estas situaciones siempre tienen Un ciclo en el que los mercados se recuperan Si tienes inversiones En cripto, no te desesperes ¿Ya? Aprovecha es, esto es muy cierto. más bien Y compra Ahora que muchas monedas están en su nivel Más bajo y si yo quisiera invertir en Bitcoin el en este momento, Forex que está es en el punto más bajo de caída, es donde yo es compraría. El mercado donde los bancos, en esto sí tiene razón. Toda la, vida, toda la vida han puesto su dinero silenciosamente a trabajar para facilitar los intercambios de moneda. No es silenciosamente, no. De hecho, eh, eh, todo está público. Eh, en internet puedes ver cuáles son los bancos que trabajan Será en Forex. necesitan hacer Entonces, silenciosamente para poder no. continuar con este comercio. El comercio mundial cada vez es más grande. El comercio mundial no se detiene por una pérdida financiera. El comercio mundial, lo hemos visto, ha sobrevivido no solamente bajones en, en ciertos mercados. El, el comercio mundial está por encima de las guerras, está por encima de las pandemias. Acabamos de salir de una pandemia o todavía estamos Saliendo de una pandemia con un in... que ha tenido un gran impacto negativo. Pero hablemos del partido. Sorpresa del corporativo. El mercado es casi productos como los NFT. ¿Qué, qué, qué, qué cómo, okay. cómo, cómo, cuándo? ¿Qué pasó? Entonces, hoy día, estos productos que están en esa categoría, que son un derivado, son uh -huh. un derivado sí, precisamente de, de, este, de este tipo de economía digital que se está viviendo en todo el mundo. Hoy día son productos bastante. Los NFT funcionan, pero se presta mucho para las estafas también. Eh, A ah, Como el Bitcoin se utiliza con, mucho para los esquemas Ponzi y las estafas, dígase Omega Pro, los NFT también. Entonces, bien utilizados podría funcionar. Bastante, bastante atractivos. Donde se están generando cada vez... ...más volúmenes, volúmenes muy grandes... ...y están uh -huh. generando ganancias... ...o sea... Eh, a, ...a otro nivel... Uh -huh. ...estamos también hoy día... ...escuchando de oportunidades... ...ya lo hemos mencionado... Eh, ...hace algunas semanas... ...oportunidades que están ocurriendo... ...en este nuevo mundo paralelo... ...que se llama metaverso... ...va a seguir hablando del metaverso este señor... ...el metaverso todavía no existe... ...no se sabe qué... ...qué va a ser, o sea... ...es como si yo me pusiera a ofrecer casas en Marte. O sea, que, que yo diga, ah, no, como Elon Musk va a viajar a Marte, pues eh, eh, eh, va, eh, en Marte va a existir un banco en Marte, eh, va a existir una nueva moneda, va a existir, este van a haber terrenos, y nosotros ya estamos trabajando en eso. Ya, o sea, ¿cómo puede estar hablando de algo que ni siquiera existe? Del metaverso lo que hay es una versión beta, que simplemente es un cuarto donde la gente llega con su avatar y... Platica. O sea, el metaverso actualmente no existe. Eh, lo que hay es trailers de, de Mark Zuckerberg hablando de lo que va a hacer, pero no existe. ¿Cómo pueden estar ellos trabajando en algo que no existe? O sea, no. ¿Verdad? Y este nuevo mundo paralelo digital está haciendo de que todas las cosas, todos los modelos de negocio que funcionan en este mundo real, también puedan funcionar en un mundo eh, creado uh -huh. ¿verdad? Por, por la imaginación creado un mundo digital paralelo donde se ha creado un mundo igual que a este con las mismas oportunidades, con los mismos trabajos con, con muchas formas de generar ingresos y también esa va a ser una fuente de ingresos muy grande, muy importante que ya está creciendo a niveles eh, macroeconómicos muy grandes, con volúmenes muy grandes hay muchas empresas que están empezando a invertir Cien, no, no miles de dólares, estoy hablando de cientos de millones de dólares Sí, pero son las empresas que están este, creando desde cero este, este sistema Entonces, eh, para que ustedes se hagan una idea El, el, el metaverso básicamente es un videojuego si, si ustedes en algún momento han tocado algún videojuego. Sabe cómo funciona un videojuego. Es básicamente como esto. Quiero que lo vean. Aquí yo tengo mi Nintendo Switch. Esto es un videojuego. Entonces. ¿Qué es lo que sucede aquí? Si ustedes ven aquí arriba. Hay eh, unas moneditas. Unas moneditas. Que esto eh, es el, el, el dinero... Que, con el que se maneja este mundo Entonces, el metaverso Imagínense que es esto Ustedes se van a crear, en este caso el videojuego es de Mario Bros Pero ustedes se van a poder crear Un personaje con su cara, con su ropa Con todo lo que ustedes quieran Y va a existir una monedita Esas moneditas que salen aquí ¿Cómo hago yo para conseguir esas moneditas? Ah, ok Entonces hay varias maneras Este algún tipo de misión dentro del juego dentro del metaverso eh, eh, que las den por medio de algún evento, las puedes comprar eh, puedes intercambiarlas por objetos, por eh, skins del personaje, o sea eso es el metaverso, un videojuego pero pero este señor habla demasiado, habla de cosas que realmente no, no conoce un mundo que ya tiene eh, varios billones de dólares uh -huh. ¿no? en movimiento, en acción que están generando ganancias en ese mundo y que se pueden pasar de ese mundo digital. ¿Cómo habla de cosas? O sea el nivel de manipulación es excesivo, es excesivo la verdad, la verdad a mí me, me cansa escuchar a este señor por, por, por todo lo que dice digital paralelo o sea, a este mundo no. real gracias a criptomonedas gracias a monedas digitales que se pueden mover de un mundo a otro mundo entonces, todo uh -huh. esto... En el, en el videojuego que les acabo de enseñar, eh, existen monedas que están dentro del juego y monedas y cosas que yo puedo comprar con dinero real. Entonces, básicamente es lo mismo. Metaverso es un videojuego en realidad virtual donde vas a poder crear tu avatar, va a existir una moneda interna y vas a poder obtenerla y intercambiar eh, tu la, la ropita de tu personaje, vas a tener tu casita con... Con unos cuadritos, esos cuadritos los vas a poder vender, ítems que consigas, o sea, es un videojuego, así de fácil. Todos estos cambios, todas estas cosas nuevas, nos traen excelentes oportunidades. ¿Y adivinen qué? ¿Qué? La compañía Ajá. ya tiene un producto relacionado a estas dos cosas que te acabo de mostrar. ¿Qué? ¿En serio? un Metaverso, junto con osad junto con otras aplicaciones Ajá. de alto rendimiento como aplicaciones, Dígame que han nombres. demostrado ser eficientes uh -huh. como cuáles que van a ser parte de, nombres. de la vida de todos los seres humanos así como uh -huh. hoy día ¿cuáles? hace 10 años casi nadie tenía uno de estos teléfonos y hoy día okay okay okay okay, ok, ok, ok, ok hace 10 años casi nadie tenía uno de estos teléfonos de esos en específico no pero yo tengo 32 años Hace 10 años tenía 22 y recuerdo muy bien que los teléfonos inteligentes existían. Eh, de hecho, en esa época eh, existían los Blackberry. En esa, Cuando yo tenía 22 años tenía mi Blackberry Torch, todavía me acuerdo. Y, o sea, sí existían, señor, sí existían. Existen dos de estos por cada ser humano en la Tierra. Uh -huh. Sí, tiene razón. Okay. Hace 10 años, ¿quién tenía uno de estos teléfonos inteligentes? si sí existían eran raros eran pocas las personas No, si sí existían de hecho había había uno por cada persona actualmente hay dos por cada persona en el planeta tierra pero si sí existían y eran bastante populares si me hubiera dicho hace 20 años ahí sí era bastante raro pero hace 10 años existían y bastante ok y en 10 años mira cómo Hemos evolucionado tanto en los últimos Este señor años, es mentidor compulsivo, simplemente dice cosas, ser la ve un dato ahí en una noticia cambiado. en internet y, y la, la, la manipula para él ponerla a su favor. A las cosas reales que están a su alrededor. Y esto, lógicamente, también ha creado muchas formas de ganar dinero, uh -huh. muchas aplicaciones nuevas. Por ejemplo, lo que yo hago en YouTube, eh, puedo ganar dinero mediante esto. De hecho, estoy ganando dinero mediante esto. Todo youtuber gana dinero mediante esto. Eh, y sí, es un medio. Los tiktokers, los, la gente que sube contenido a Facebook. Eh, muchos muchos sistemas como el sistema Print On Demand se puede manipular por medio de, una, de un celular. O sea, hay muchas, muchas cosas. Que todo el mundo está usando. Por ejemplo, hace dos años, ¿quién tenía TikTok? O TikTok. ¿Sabe qué? ¿Qué? ¿Qué? No, ¿qué pasó? <risa> hace 10 años TikTok no existía, señor. ¿Qué está hablando? <risa> Voy a buscarlo para ver en qué fecha. Pero estoy seguro de que hace 10 años TikTok no existía. Vamos a ver. Fecha de lanzamiento de TikTok. Aquí está. TikTok es una versión internacional que se hizo que la, se lanzó originalmente en el mercado chino en septiembre del 2016. Señor mío, usted qué está hablando? Deje de estar hablando de incongruencias. Hace 10 años, vea su carita. Ay, Dios mío. Hace 10 años TikTok no existía. O sea, hace 10 años quién tenía TikTok? Nadie, porque no existía. Dios, ¿quién no. tenía? hoy día, esa es una aplicación que todo el mundo la tiene, no que todo fue. el mundo está utilizando y que está creando muchas formas de ganar dinero, ven como él solo, o sea, inventa datos, inventa cosas que la gente no le cuestiona, los que están oyendo esa transmisión, estuvieron oyéndolo en vivo, nadie cuestiona como él es Juan Carlos Reynoso, le creen todo, pero no que a través de esa aplicación no, no. todas estas cosas nuevas, los NFTs, el metaverso el, la música digital o sea muchas cosas nuevas. ¿Cómo inventa cosas ya, nosotros no las hemos venido planificando se han venido haciendo no. pruebas por muchos meses ya casi uh -huh. por un año y ahora están a punto de ser lanzados uh -huh. o lanzadas una vez de que ya hemos podido ver y medir los resultados y hacer las proyecciones adecuadas para ver de que sí acá hay una gran oportunidad para que ustedes y nosotros podamos ganar y podamos crecer porque siempre se va a tratar de crear un gana-gana si mm. tú ganas y nosotros ganamos, todos ganamos todos crecemos, como yo haciendo durante cuatro años todos, sin todos una sola pérdida y todos nos sentimos que ¿no? estamos en el sitio correcto, con las oportunidades correctas, con las personas correctas entonces eh, todas estas cosas no puedo dar detalles ahora porque todos estos detalles eh, todos estos personajes involucrados en la creación en el desarrollo de estos proyectos van a estar con nosotros en Panamá entonces, qué te quiero decir con esto de que si tú quieres ser parte de la historia si tú quieres conocer cuáles van a ser a mí estas cosas me asustan me asustan mucho porque ya lo he visto eh, en muchas empresas, la última en la que lo vi fue en Pietra Verde, que ellos hicieron un evento donde decían, ahora no solo vamos a ganar de la minería de, de, de esmeraldas, hemos comprado unos terrenos en Brasil donde vamos a extraer oro, plata, ustedes en este momento van a partir de tal fecha van a recibir mayores ganancias sus ganancias van a estar sustentadas no solo por esmeraldas sino por oro por plata y un montón de, de, de minerales más y, y ponen mucha expectativa antes de caer, justamente después de ese evento, dos o tres días después Pietra Verde dejó de existir entonces, alerta gente, alerta porque esto se repite una y otra vez exactamente igual Omega Pro está pronto a caer y siempre generan hype, generan expectativa los días antes de caer para acumular los últimos inversionistas durante sus últimos días antes de irse. Tengan mucho cuidado. Ojalá que, que no suceda así. Ojalá que la gente tenga el tiempo suficiente para retirar su dinero y para salirse lo antes posible antes de que cierren y se lleven el dinero de todos ustedes estos nuevos productos ahora que Omega Pro trae a la mesa para qué para aumentar tus posibilidades y tus opciones de crecer porque tenemos un buen producto, un buen modelo que nos ha permitido crecer a muchos tú estás escuchando las historias como muchas personas han cambiado y han ido de una vida ordinaria No, gracias a Omega Pro, gracias a meter mucha gente de una vida dependiente a una vida totalmente el que gana aquí es el que mete gente de ser no el que invierte a hoy día ser emprendedores emprendedores libres financieramente vamos a adelantar cambio, porque... lo que Pero quiero es, es hablar del partido el campo de Rubén, Rubén, Rubén, Rubén, los números tan verificados real y las pérdidas también muchos han escuchado okay, y aquí han estamos. que existe publicidad eh, negativa publicado por personajes que Ajá. realmente no quieren vernos arriba, ¿verdad? Y Todo no aquel que, que habla mal es porque no quiere verlo arriba, es porque eh, es tan mal. Que no son reales publicaciones que tienen como propósito engañar a las personas. Ajá, entonces el hecho de que perdieron su regulación por la FCA es un engaño señor Juan Carlos Reynoso, es una mentira. Perdieron su publicación por la FCA. El hecho de que estén alertados por Casi que todos los países latinoamericanos, eso es mentira, eso es, esas eso es, publicaciones son engañosas, eso no es cierto. Pues bien, Para vamos a seguir escuchando. Hacia donde ellos, Nosotros aquí no hacemos eso, aquí no hablamos mal de nadie. Aquí no hacemos eso, o sea, aquí no recomendamos a nadie ir a ninguna otra empresa, a ningún otro Ponce. Aquí se habla con la verdad en este canal. Si estamos compartiendo información es porque tenemos la documentación, tenemos eh, la, la evidencia de que lo que decimos es cierto y si en algún momento comete un error yo mismo voy a aclararlo cometí un error, dije esto, esto y esto y esto no era cierto pero hasta el momento todo lo que he presentado es documentado todo lo que es presentado es información veraz, entonces eh, eh, el, eh, este señor lo que quiere realmente es manipular manipularte para que te cierre tus ojitos así y te vayas caminando hacia el matadero. Eso es lo que quiere este señor. Simplemente hacemos, hablamos acerca de lo que hacemos. ¿no? Y lo que hacemos lo pensamos muy bien. Aquí nos improvisan las cosas. Aquí realmente estamos muy enfocados en, en tecnología, en mercados que sean eh, modernos, que puedan generarnos altos rendimientos y de eso estamos tomando ventaja. Entonces voy a compartir contigo... Eh, lo que pasó en este evento. A ver si me dejas compartir, por favor, los derechos. Ok. Entonces, aquí, quiero que veas esto. Uh -huh. Este ha sido el evento que eh, Omega Pro desarrolló esta semana con mucho éxito. Uh -huh. eh, leyendas. Uh -huh. ...mundiales del fútbol... ...el dinero se daron, que se iba a llevar el ganador... Eh, o sea, ...a qué empresa la, Omega la donaron... Pro Legend, la de Omega Pro. ...porque decían que se iba a dar a beneficencia... ...a dónde está, a dónde está el cheque... ...a dónde está la foto entregando el dinero... ...se convirtieron en un fenómeno mundial... ...les voy a decir algo muchachos... ...como dicen aquí en mi país... ...en muchos países latinoamericanos... ...por, por la plata baila el mono... ...todas estas personas que están ahí... ...ex que estaban en el retiro fueron a esta sesión fotográfica porque yo no le diría que ni siquiera fue un partido porque no hay evidencia de que hubo una transmisión en vivo presentando el partido desde su inicio hasta su final simplemente hay fotos. Todas estas personas que fueron a, a tocar el balón ahí unos, unos cuantos segundos para grabar unos videos de Instagram, de, eh, fue porque les llegaron al precio para que ellos se pusieran la camiseta, la camiseta de Omega Pro y fueran ahí a, a esta sesión fotográfica. Entonces, ¿esto es un argumento suficiente para tapar el hecho de que todos los países, entidades económicas, están alertando a Omega Pro? No, simplemente es un partido. ¿Eso es un hecho suficiente para olvidarnos de que la FCA re, re, restringió a Omega Pro y ya no lo está regulando? No, simplemente fue un, un, una exhibición, simplemente fue porque le llegaron el dinero. Y este señor, escuchen si bien. puedes mirar bien todas las personas que Escuchen están bien. ¿Ok? Todos estos jugadores que están aquí todos estos hoy día son considerados leyendas en sus países. Y adivinen que todos ellos están ahí porque les pagaron. ¿Con dinero de quién? Con dinero suyo. Usted que está viendo este video que está invirtiendo en Omega Pro, que usted está esperanzado a que su situación financiera eh, mejore. Estos señores, esto es lo que están haciendo con su dinero. Y... Eh, y, y les da para hacer muchísimo más, o sea, si quisieran pagarle a, a alguien, a una celebridad, para que hable bien de Omega Pro, siempre y cuando le lleguen al precio y ustedes sigan pagando todo esto, ellos pueden hacerlo. Y esto no es algo de lo que ustedes se tengan que deslumbrar, simplemente es porque están pagando con el mismo dinero de ustedes todo esto, todo esto lo están pagando con plata de ustedes. En sus equipos. Eh, todos han sido jugadores reconocidos. Ronaldinho, Ronaldinho en cuántas empresas no ha estado anteriormente que le han llegado al precio, Ronaldinho actualmente ha, ha patrocinado más de 10 estafas y actualmente está promocionando promocionando no utilizando logotipos de Herbalife porque simplemente Ronaldinho ya no se dedica al fútbol, simplemente se dedica a el que me llegue al precio, yo lo publicito y, y revisen las cuentas de, de Ronaldinho desde hace años A cuántas empresas de este tipo ellos, Él ha patrocinado simplemente porque le han Llegado al precio Y simplemente es por ponerse una camisa con el ojo Decir dos, tres palabras y vámonos Y ya se ganó un montón de, de dinero mundialmente Por ejemplo este personaje Que ven aquí en el medio Es nada más y nada menos Que el Pedro Valderrama uh -huh. ¿no? Un ícono del fútbol, una historia del fútbol Colombiano, ¿Quién está a su lado? Luis Figo Uh -huh. otra figura mundial y que hoy día es, eh, me parece presidente de una de las asociaciones de futbolistas más reconocidas de toda Europa, aquí con la camiseta de Omega Pro, aquí está Saviola, a su lado derecho aquí está Sergio Materazzi de Italia ex capitán de Italia eh, aquí está creo George K.F ok, aquí todos los que están Peter ahí Casillas. sí, ya entendimos aquí está Lugano uh -huh. y me parece que también decenas de millones de seguidores y hoy día todos ellos están en un evento global con la camiseta de Omega Pro. Están Así... en un evento global con la camiseta de Omega Pro porque les llegaron al, dinero, al, al, al precio. Ustedes creen que, que todas estas personas, todas estas celebridades realmente invierten en Omega Pro y dicen no, yo voy a ir a este partido de exhibición simplemente porque yo amo Omega Pro. No, todas estas personas están ahí porque le llegaron al precio. Un evento de Omega Pro. Y al precio que pagaron con su dinero. Para, que quede uno, muy claro. para el mundo. No solamente para nosotros. Este es un evento que ha tenido una repercusión mundial. Fíjate. Y estas noticias. También. Han sido publicadas. Por. Uh, por muchos medios de comunicación. Que tienen una proyección mundial y que todo el mundo sabe que son reales entonces mm. esto es lo que yo quiero compartir y a los líderes les hemos pedido que puedan bajar toda esta información porque es información que hace ver que nosotros somos una compañía con una presencia mundial cada vez más fuerte y cada Sí vez... tienen una presencia mundial pero no es ni legal ni lícito lo que están haciendo si no pregúnteles a la entidad reguladora de colombia que directamente eh, banearon a ocho personas por mencionar que no pueden ni siquiera mencionar el nombre mega pro más reconocida y que cada vez trae personas de mucho renombre a nivel mundial asociados a nuestra marca entonces tenemos... asociados a su marca en el evento porque se ponen la camisa en el evento porque le pagaron que quede muy claro tenemos que saber tomar ventaja en temas de marketing acerca de estos eventos, que son eventos que la compañía no la hace para, eh, para darse el gusto de tener un entretenimiento especial para ellos. La hace para tomar las fotitos, para subirlas a redes sociales, para eso lo hace. Créame que todo aquí está fríamente calculado. Uh -huh. Esto Justamente. Eventos, que este viene a ser el primer evento, luego van a venir otros, van a venir otros campeonatos similares que vamos a estar haciendo en otras partes del mundo con las personas, los personajes más reconocidos. Siempre y cuando, cuando Omega Pro siga con vida. Muy importante en tu negocio. ¿Verdad? Entonces, mira, dice que eh, estas leyendas de Omega Pro en esta copa han sido eh, publicados por los por, por los medios. Díganme ustedes, ¿qué empresa seria realiza un evento y luego del evento, les comunica a la gente, vea este evento fue publicado por este, este, este y este. O sea, eso, eso no lo veo yo muy serio, muy profesional. El hecho de hacer un evento y luego publicar con links y todo la noticia donde salió, o sea, no. Y las publicaciones más importantes en 25 países. Entonces aquí hay una lista, por ejemplo, aquí en Emiratos Árabes Unidos, todos estos son medios de comunicación. O oh, acaso ustedes ven eh, la página oficial de la FIFA cuando realiza un campeonato mundial diciendo vean realizamos el campeonato mundial de la FIFA y salió en todos estos países esta noticia esta noticia esta noticia no se supone que si es una empresa serie la, la, la repercusión va a ser por la misma gente la misma gente va a hablar de esto no que ellos mismos eh. ahora a eh, como eh, le pagaron a todos estos exjugadores eh, a... quién me dice a mí que no pagaron para aparecer en estas noticias, que, que no pagaron, yo yo ya entré a ese, ese PDF, yo lo tengo por cierto, yo ya entré a estas páginas y lo que dicen no es nada extraordinario, simplemente dicen Omega Pro realizó un campeonato este donde aparecieron esto, esto y esto, y esa es la noticia. No dicen, Omega Pro, la mejor inversión del mundo es donde usted puede invertir y, y metiendo gente va a ganar, acaba de realizar ese campeonato y si usted puede meterse con este link de referido, no. Simplemente ellos tocan la noticia y dicen lo que pasó por medio de las mismas imágenes que probablemente ellos les mandaron para que las publicaran y eso es todo. Golf News, que es el best selling newspaper, es el, el, el periódico más vendido, ¿no? Fíjate, le damos clic aquí. Y mira la noticia, Golf Today, Kaká, Ronaldinho y Casillas, para eh, jugando en un evento de Soccer de Leyendas en Dubái. Uh -huh. ¿No? ¿Qué me aporta a mí como inversor de Omega Pro el hecho de que haya sucedido este evento? ¿Qué me aporta a mí de más? ¿Qué estoy ganando yo de más? Si me estuvieran diciendo que recuperaron la regulación por la FCA, yo estoy ganando, estoy transmitiéndole seguridad a la gente. Donde si me dijeran Omega a mí que voy a ganar Pro, más, estoy Omega ganando. Pero tú como inversionista, Omega ¿qué edificio? ganas de este evento? Las fotitos, ¿está bien? Las fotitos. La... Fue una sesión fotográfica para que ustedes puedan publicar y que logren atraer a más gente, eso es todo en eso se resume este evento Copa Mundial de Leyendas en cooperación con la autoridad deportiva y aquí este señor nacional, eh, va fíjate, página calor, por página en el tiempo, los este señor, Sion, tratando de el, opacar todo lo este este este que está sucediendo con Omega Pro tratando de opacar el, el, el, todo lo que está sucediendo con Omega Pro con un evento de fútbol entonces eh, deje usted de pensar Que todos los países están hablando mal De Omega Pro, porque hubo un partido De leyendas, deje usted de pensar Que perdieron la regulación de la FCA Porque hubo un partido de leyendas Y todo lo que usted haya escuchado mal Deje de pensarlo, porque no es así Porque hubo un partido de leyendas En eso se resume lo que este señor dice eh, De hecho, hay una parte que lo dice Literal, literal Quiero que ustedes Aquí en juego de zonas financieras de Colombia hablan de nosotros, pero vamos a ver qué dicen el, el tiempo. El tiempo en de Colombia. Colombia para todos esos que andan preocupados de que las autoridades financieras de Colombia hablan de nosotros. Oigan, bueno, pues que sigan hablando, porque estamos haciendo muchas. Las la sociedades financieras de Colombia advirtieron que Omega Pro literal es una spa, una estafa. Entonces, para todos aquellos que siguen hablando de esa, vean, acabamos de hacer un partido. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra, señor? Eso es un partido de exhibición donde usted le pagaron a todos los asistentes, a todos los personajes principales para que estén ahí. Entonces, olvidémonos de todo eso, porque un partido, o sea, no tiene lógica. Y mejor me voy porque me, me estoy alterando. Cada vez que, cada vez que, que, que hablo eh, de esto, la verdad, la verdad. Eh, no sé. Pero bueno, gente. Eso fue todo. Fue un video bastante largo. Lo sé. Eh, pero nos vemos hasta la próxima. Chao.